Crearles el camino a los jugadores hasta llegar allí y ver cómo se resuelve. Porque de nuevo, vos querés que se termine. Eh, vos querés que en PC termine. Podés incluso eh, eh, escribir las escenas, qué sé yo. Tenés El... la primera parte es... Bien, reciben la misión. Investigan. Complicación. Más investigación. Desenlace.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 de la invasión a, a Chakot es, es, es este evento, así que están como trabajando en esto Y mmm, Todas las Equest son Pequeñas cositas que ellos se van encontrando alrededor De la línea principal O sea que a mí me interesan eh, O que a mí me interesan Mostrar O estuve trabajando en este lore y quiero, quiero que lo hagan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 Está buenísimo lo de, de, de, de que hablen otro idioma, sí. está. Bien. Bueno, al parecer estas son todas las preguntas y canjearon una rey. Quiero agradecerle a todas las personas que pasaron por acá. Vamos allá. Los voy a dejar con el outro mientras les preparo el rey. Chao.